en Londres. Gato, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asusté a un ratón bajo su silla.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 Salte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten, salte, conejitos, salten y alto. Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía. Déjanos despertarlos con una alegre melodía.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 Con su pantalón puesto un zapato puesto y el otro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 se queda solo, el queso se queda solo Ay, oh, el derri, el queso se queda solo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 Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Pequeño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 cabeza, hombros, rotillas y pies boca y nariz cabeza, hombros, rodillas y pies cabeza, hombro, rodillas y pies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 Brillante, la primera que veo esta noche. Ojalá, ojalá pudiera tener en mi deseo esta. Esta noche. Ojalá, ojalá pudiera tener en mi deseo esta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 Hompty, donde se sentó en la pared.